Afortunadamente a lo largo de mi vida he aprendido a ocupar mi tiempo, sobre todo desde que me quedé solo, desde que perdí a la mujer de mi vida. Afortunadamente he ido revisando dirigido con mucha atención a hacer el bien, a no crear problemas a nadie. Afortunadamente he sabido salir del gris oscuro que me quedó a la muerte de mi esposa y mis dos hijos. Hace seis años ella, mientras hace mi hija y cuatro hijos, afortunadamente he aprendido a vivir solo con una enorme alegría llena de tristezas. Porque recuerdo cada paso con mi familia. Y todo fue positivo, de lo negativo solo yo y mis torpesas. Afortunadamente ayudé a todo el que pude, cosa que en mi corazón sigo cumpliendo. Afortunadamente la vida me dio este don. Si hago algo mal hecho, creeré yo.